a la señora, porque ahora se casó Lizzie Tagliani y le preguntamos cómo viene con su nuevo proyecto del programa y el tema de la adopción que los tiene muy contentos la nota ¿Cómo va la vida de casados? Bien bárbaro. bien, bárbaro, o sea, <risa> igual que antes de casado, o sea... No cambio bien, nada. No, si estamos conviviendo todos, así que... ¡Habla más! <risa> me acompaña y me ayuda mucho sí. con, con la casa, con los animalitos, que tenemos muchos, porque yo ahora estoy justo estoy en una etapa de mucho trabajo, de grabando, voz, talent y todo eso, así que, bueno, él se está ocupando, además de su emprendimiento. Y el amor crece. ¿No? Sí, crece ¿Cómo? día a día, bueno, ahora haciendo con los planes de la adopción, sí. ¿Cómo así que muy, están muy eso, bien, muy contentos porque sí. siempre van surgiendo cosas y mensajitos y llamados, así que estamos muy bien. No nos queremos sí. tampoco o sea, entusiasmar tanto todavía, a, pues sabemos que es un trámite sí. no, que, que lleva cosa. tiempo, ¿viste? Entonces, bueno, nada. una vamos, charla con una, a con una persona, sí. con un juez. ¿Sí? <ríe> no sé si esto me va a favorecer. <ríe> Pero me dice hay que tener paciencia, paso a paso, es también entender que a veces las cosas se dan, a veces no se dan. Y le digo, yo entiendo, nosotros entendemos todo, no tengo ningún problema. A mí no me causa ni, que no se dé, no me causa ningún remordimiento. Remordimiento le tiene que causar a ustedes, que son los responsables de que una persona cumpla 18 años adentro de un instituto y no en una familia. <risa> Claro, es cierto, cierto. hay sí, una burocracia tremenda. Porque la verdad sí. que hay un montón de chicos que están esperando a una familia que los quiera y no termino de entender, no, así igual... entiendo. La burocracia, sí. hay un poco de negocio. No, y esto la de sostener Igual, los los chicos, recomendación, sí. hay con... un podcast que le hizo a Miguel Granados una entrevista a una mujer que adoptó eh, a una nena de, no sé si, de, no me acuerdo, era exacta la edad, 7, sí. 8, y explica muy bien cómo funciona el sistema de adopción, los mitos que hay alrededor de eso, y cómo hoy, si querés adoptar un chico grande y no un bebé... Lo bueno, Marcela Moreno Es muy poco. Marcela Morelos Entonces, Marcela Morello, no, por eso no, pero, no dejemos pero, como... Eh, no, pero sabes es que Es muy interesante Yo te posto, entiendo. Pero no es fácil. Pero para. Te, que, señora dice que no un panorama y lo hizo. No es tan fácil no pues, porque que no quería un bebé, sí. quería un eh, niño sí, más grande. Más grande. Claro, y no, claro Y le costó. El problema también. Porque además también, otra cosa, demandan inspeccionar la casa. Bueno, pero eso que Marcela porque hay que priorizar No se puede dar un hijo a cualquiera, un niño a cualquiera. Hay que ver quién es la casa. para el menor no un pará, hijo para déjame terminar porque si no no... para la casa de Polino era un sueño la tuvo que agrandar y hay chicos que a lo mejor que nacen en cualquier familia que a lo mejor duermen todos juntos ¿entendés? entonces sería bárbaro que eh, miraran con la misma vara a todos digo a, las, a los que van a adoptar les piden también determinadas cosas que tampoco, el tema es que les des amor también. Obviamente Obvio, que sí. está bien que los controles, que, que, que, sí, el que, amor que es lo sean estables claro. eh, emocionalmente a la gente. Y sí, sí, sí, si no, pero, no estafador y todo eso. Pero digo, eh, mientras tanto se te va la vida. Lo que le pasó a Polino se fueron los años. Igual entiendo lo que dice Maite, que digo aquí hay no ciertos mitos en la televisión sí. que quizás no, no es todo... De, de, de una manera o de otra. O ¿no? te, sí, ¿no? te no, mandan no, no, manda no, hermanitos. Se llama puedes... adopción, ¿Vale, adopción el capítulo y se llama Paula Resnick, la cruda. La cruda. Es muy interesante sí. y, y derriba muchos mitos y habla de su propia experiencia, como lo vivió ella y además ella bueno. colabora con familias que quieren adoptar. Bueno, ojalá que, ojalá que así sea. Ojalá. Le deseamos lo mejor. Y...